maneras Para que ustedes puedan recuperar las fotografías que hayan perdido en su iPhone, que hayan eliminado por accidente o que por alguna razón si restauraron el dispositivo pues al menos tengan algunas alternativas para que puedan recuperar dichas fotografías. La primera opción es la más sencilla, nos vamos hasta las fotografías y nos vamos hasta la sección de álbumes Y aquí en álbumes vamos a bajar hasta la sección de eliminado Aquí van a aparecer todas las fotografías y todo el contenido que hemos eliminado Simplemente buscamos el contenido que deseamos recuperar y posteriormente le damos donde dice recuperar Para recuperar la fotografía, de esta manera la vamos a recuperar nuevamente al álbum eh, que, eh, bueno... Que hayamos tenido esta fotografía y allí vamos a poder visualizar que la hemos recuperado sin ningún problema. Ahora si el caso es que nosotros restauramos el dispositivo de fábrica y hemos perdido en este caso las fotografías porque es una restauración de fábrica. Ya nos toca eh, restaurar una copia de seguridad que hayamos hecho con iTunes. Recuerden que el iPhone recién restaurado eh, se le puede restaurar la copia de seguridad que nosotros previamente hayamos hecho con iTunes antes de la restauración, normalmente en iTunes, en la sección de copias de seguridad, seleccionamos este equipo y posteriormente le damos donde dice realizar copia ahora para hacer la copia de seguridad. Si este procedimiento lo hicimos antes de realizar la restauración, pues hay posibilidad de recuperar lo que viene siendo las fotografías a la hora de restaurar esta copia de seguridad. Y recuerden que lo mismo pasa con iCloud, si antes de hacer la restauración en el iPhone hicimos una copia de seguridad en iCloud, es decir activamos las fotos en iCloud para mantenerlas en la nube y posteriormente hicimos una copia de seguridad en respaldo en iCloud, a la hora de restaurar el dispositivo y colocar nuestra cuenta de iCloud va a recuperar las fotografías el dispositivo automáticamente incluso aquellas fotografías que se perdieron a la hora de la restauración bueno chicos la otra alternativa que podemos usar para poder recuperar las fotos borradas o eliminadas es mediante el programa UltData que estará en la descripción del vídeo recuerden que este es un software de pago eh, una vez que ustedes hayan descargado, instalado el programa y haber registrado la licencia, vamos a ejecutar este programa como administrador, el de TinoShare Data. Recuerden que esta es la versión para iOS, para los dispositivos iPhone, iPod y iPad. Listo, aquí vamos a tener la interfaz del software, eh, nos va a permitir recuperar eh, información desde una copia de seguridad que tengamos con iTunes, recuperar información desde una copia que tengamos con iCloud o podemos reparar nuestro sistema operativo con un solo clic ahora en este caso vamos a seleccionar esta opción, la de la parte izquierda ya que vamos a recuperar en este caso la información desde el dispositivo de IOS la seleccionamos y a continuación vamos a conectar nuestro dispositivo con el cable USB Vamos a seleccionar en este caso esta opción, recuperar desde dispositivo de IOS. Recuerden que deben asegurar que el dispositivo debe estar desbloqueado y también deben asegurarse de que la conexión de USB sea buena. Recomiendo cargadores oficiales de la marca y bueno, unos puertos que estén funcionando USB sin ningún problema. Una vez que nosotros conectemos el dispositivo vamos a esperar a que la PC detecte el iPhone. Una vez detectado el iPhone, aquí va a aparecer toda la información Y ya eh, vamos a marcar la información que queremos recuperar Yo voy a desmarcar todo porque para este ejemplo Como nos interesa únicamente recuperar las fotografías Vamos a seleccionar las fotos, ¿vale? Pero recuerden que van a poder recuperar otra información Como contactos, mensajes, eh, calendarios, llamadas, historial de Safari eh, Marcadores de Safari, notas de voz Fotos de aplicaciones, eh, videos de aplicaciones, audios de aplicaciones, documentos de aplicaciones, información de Whatsapp, ¿vale? Como por ejemplo, fotografías de Whatsapp, notas de voz, bueno, eh, entre otras cosas. Si ¿sí? una vez que nosotros hayamos seleccionado la información, eh, nosotros vamos a darle crea aquí donde dice iniciar análisis. Y esperamos a que lo que viene siendo el análisis finalice. Primero el programa se va a encargar de analizar el dispositivo para posteriormente hacer la búsqueda de la información. Entonces aquí simplemente tenemos que esperar a que el procedimiento finalice. Y bueno chicos, ya aquí lo que hace falta es esperar a que nos encuentre eh, la información. ¿vale? Y aquí como pueden observar ya ha encontrado la información. Si pueden observar aparece un icono con una papelera. Eso quiere decir que la foto en este caso fue eliminada. Ya esperamos a que en este caso el programa cargue en su totalidad. De hecho si buscamos aquí entre estas fotografías vamos a encontrar lo que viene siendo la foto que nosotros habíamos eliminado previamente. En este caso aquí está. Es esta de acá. Y bueno ya es cuestión de... Eh... Eh, marcar las fotografías que queremos recuperar que hayamos eliminado en alguna oportunidad vamos a seleccionar dos fotografías para este ejemplo ¿sí? y una vez seleccionadas las fotografías lo que vamos a hacer a continuación es darle clic donde dice recuperar al pc para que de esta manera podamos recuperar esas fotografías eliminadas en la computadora, seleccionamos una ruta como por ejemplo el escritorio le damos aceptar, esperamos que el programa en este caso haga la recuperación y cuando diga recuperación exitosa le damos aceptar y ya posteriormente podemos cerrar el programa y podemos verificar que estas fotografías se han eh, recuperado vale cerramos aquí el programa ok, vamos a cerrar esta ventana también para mostrarles desde la ubicación aquí en el escritorio me aparece la carpeta eh, que se ha creado llamado Uldata, vamos a abrirla y aquí dentro de ella vamos a encontrar la carpeta con el nombre de nuestro dispositivo la fecha y en este caso lo que hemos guardado que son fotografías y aquí van a estar las fotografías, vamos a poner esto eh, más grande para eso le damos clic derecho ver iconos muy grandes vale y aquí al darle a iconos muy grandes Vamos a poder visualizar los iconos más grandes y van a poder visualizar que efectivamente hemos recuperado la foto que anteriormente habíamos eliminado y también eh, vamos a ver que hemos recuperado otra fotografía eh, que nosotros habíamos eliminado de Among Us.